y ahora un par de trucos para trabajar con la herramienta pincel corrector puntual la vamos a seleccionar presionando la tecla j y con clic y arrastrar vamos a borrar este tipo de cables voy a poner comando z y la segunda opción es clic shift clic